Calle vive la que a mí me no. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandona. de un sentimiento que ella guardaba se agachaba, sorría, pensaría que Se acabó. Ay, amor, ¿por qué me dejas así ingrata? Si yo te quiero de verdad. Ay, ay, ay. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Ya la desabimos Echaba y sorreía, pensaría que le rogaba yo Me llegué, no le ruego, ese tiempo ya se acabó